Ya descansé un poquito. Para seguir dándole la vuelta al parque Stanley. Es una reserva natural que conservan aquí. Aquí no se puede construir vivienda. Aparte pues es uno de los atractivos más importantes de Vancouver. De por si sí, Vancouver tiene pocos. Y le quitan este atractivo pues... Le quitan lo bonito aquí. ¿eh? En México por la corrupción ya ellos estuvieran vendiendo predios... Estuvieran cortando árboles para vender la madera Debajo del agua por medio de Políticos corruptos, así le estaban haciendo En el parque alcalde de Guadalajara Pero bueno No estamos en México, estamos en Canadá Afortunadamente <ríe> Miren, todas esas bicicletas son de Shah, Las que vimos que se rentan Sinceramente no sé cómo se renten. A lo mejor es por medio de una tarjeta de crédito, no lo sé. Y te imagino que te lo rentan por tiempo. Voy a investigar más al respecto. Aquí dentro del parque Stanley... ...está el acuario, el cual no he visitado aún. Primero fui al acuario de Toronto... ...y después creo que iré al de Vancouver. No he ido por falta de tiempo, la verdad... Mi trabajo me tienen esclavizado. Nada más puedo fines de semana y, y no siempre se puede venir por acá. Yo estoy retirado. Langley está como hora y media de Vancouver. Entonces, ese es el detalle. Aquí más adelante vamos a ver ya la playa, el agua... De hecho ya se ve en el fondo. Ahorita lo van a ver con mayor claridad. Cuando estamos en el waterfront, que está aquí enfrente, se ve esa estación de gasolina, pero para barcos. Ahorita se va a ver, los, los árboles me están tapando. No les pasa, amigos, que están en la calle y quieren ver algo y les tapa un camión o pasa una persona y te tapa. Eso me pasa muy, muy seguido. Y hace uno corajes. ¡Quítate! <ríe> Miren, esa. Esa se ve enfrente. Ah, no se ve muy bien. Vamos a darle zoom. Chevron. esa estación de gasolina. Y ese es el waterfront. Ahorita hay un, un, un crucero. Ahorita hay un crucero estacionado ahí. Miren, más adelante vamos a ver los totems. Que son este, figuras de madera altísimas del arte de los aborígenes de aquí de Canadá, los, los First Nations, o la, la primera Nación. Ahorita vamos a detenernos por allá. ¿Sabe qué idioma será ese? Suena como ruso, ¿eh? y se vean rusos. A ver, vamos acá a los totems. Y de una vez aprovechemos para ir al baño. <risas> ya me anda. Ya me ando meando. Bien, ya llegamos a los totems. Son estas figuras. Las vimos en el museo de Toronto. Chequen los videos. Miren, están altísimas. Pero aquí son los de Vancouver. Son de las primeras culturas que llegaron aquí a Canadá. No, no sé si lo dije bien, ¿eh? Bueno, fueron los primeros que llegaron a Canadá. Ve por acá. Hay una tienda de regalos, de souvenirs. Ya se imaginan, la gorra de Vancouver, 25, 30 dólares. Una cosa así exagerada. Una postal, este, 15 dólares, ¿eh? Pero bueno, miren, estos son los caballos, son enormes y hermosos. Son las visitas guiadas aquí a Vancouver. Y aquí estamos en West Vancouver, prácticamente es la playa. ay una abeja. vámonos por acá lo impresionante de este parque, los árboles la naturaleza, si a ustedes les late la naturaleza les va a gustar este parque les va a fascinar es un lugar realmente impresionante vean nomás yo soy difícil de, de impresionar ¿eh? y créanme que Sí me impresiona este lugar, la verdad, me impresiona bastante. No sé, pero creo que voy en sentido contrario. Allí hay como una especie de tumba. Pero vean qué lugar tan impresionante, no lo creen amigos. no nomás, la magia de este lugar, la naturaleza, vale la pena venir a Vancouver la verdad, vale mucho la pena, y el parque Stanley es una parada obligada, tienen que venir sí o sí, es una parada obligada, y lo mejor de todo es que es gratis amigos. No cobran por entrar a este parque. Ah, está bien cansado esta subidita. Vamos a ver a qué, en, en, a qué punto llegamos aquí. Del parque Stanley. Y luego en esta época del año, ya se los había repetido. Los árboles cómo se pintan de colores. Miren algunas gaviotas. ¿Qué be down. hacer en casa? No, No, go back. You go that way and then back up. Yeah al parque Stanley en bicicleta pueden venir caminando pero prepárense para caminar un buen y en bicicleta se disfruta más el, el paseo miren qué bonito parque no, es, está enorme aquí, está bastante, bastante enorme y se ve muy bonito en esta época del año la verdad a pesar de que está nublado se ve muy bien es como si estuviese filtrado aquí como se caen las hojas ¿verdad? por eso si, si se llama falling falling es, es como cayéndose se están cayendo las hojas literal aquí está la playita en verano debe ser muy agradable aquí, cuando está a 36 grados. Aquí este verano subió 34, 36 grados. Dura poco el verano aquí en Vancouver, dura cuando mucho dos meses, como julio y agosto nada más. Y acabo la de contar... Por eso los güeros salen en shorts Las güeras enseñando la nalga Porque realmente tienen muy pocos meses de verano Entonces lo, lo tratan de aprovechar lo más que puedan En México tenemos muy buen clima Prácticamente todo el año Pero así aquí Pocos meses eh, No está haciendo frío Miren aquí hay algo interesante Una especie de sirena Pero es una estatua obviamente Miren eso que está ahí